¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí. Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en Pug Mobile. Prometo que mañana o pasado subo Roblox. Algunos centímetros más tarde. Momentos de tensión y eso que me empezaron a... A la partida ¡Ya te vi, perro! ¡Ya te vi, perro! ¡Ya te vi, perro! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Hay que rezar porque no venga nadie Por favor Allá va el avión No quiero que me pase como en la anterior partida De que en realidad sí ya había caído gente antes Antes que yo vi No la vi Esta vez sí nos vamos a poner buzos Bueno, no me cargó bien el mapa por un momento juré ir a ver a alguien. Pero no. Al parecer fue mi, imagi mi imaginación. Ok, de momento el inicio de la partida todo bien. Está calmadito todo. Y hay que lutear bien. Que no se nos olvide nada. Está por acá. Otra Uzi. Me están lloviendo Uzi. Hay que estar al tanto de la partida. De momento me voy a quedar callado. No quiero hablar mucho, no quiero. No quiero perder la concentración. Escapó. Bueno, de mí nadie se escapa, ¿eh? Game, nadie se escapa. Toma, toma, toma, toma. Ahí estás. Tener ¿Cómo mucho cuidado. No... Yo creo que mejor vamos a rodear Puchinki para no meternos en problemas, Y esperemos que no me hayan visto los de Puchinki porque de lo contrario me pueden disparar con un francotirador desde allá para acá. No me fui en carro porque de lo contrario voy a llamar más la atención. ¿Y para qué queremos eso? Como debí de imaginar, hay uno en el techo, hay uno en el techo. Maldito campero. Noquealo Ahí estás Vamos a subirnos hasta el techo Para lootear al señor este eh, Aquí estaba, aquí está Vamos a ver, sorpréndeme Oh, casco nivel por 3 Ni modo amigo, pero te tuve que matar y Y con él, tu casco nivel por 3 ¿No han luteado por allá? Ay Ah, pues claro este era Bot, creo. Oh, genial, no lo, no lo han luteado. Ahora me toca llevarme todo Es una broma Literalmente no, no había nada interesante Vamos a agarrar un coche y vamos a visitar A nuestros amigos de... A ver, es que ya cada vez se va a hacer, se va cerrando más la zona De aquí Vamos a visitar a nuestros mejores amigos Para ver qué tal A ver, por favor, quiero... Quiero que ya te salgas de tu escondite. Carro, carro, carro, carro. Fueron por la caja, creo. ¿Dónde está el otro? El pues maldito me lanzó una granada Regenérate, por favor Ya viene para allá, creo No, es una maldita broma me mató con granada El asqueroso me mató con granada Bueno, que den... Eh, eh. Ay, Dios mío, que los 15 vivos y, A ver, eh, tampoco estuvo tan mal Nos hicimos cuatro muertes, cuatro eliminaciones Y pues bueno, eso Que si llegamos a los 30 likes Hago ya de una vez eh, en La siguiente parte No sé en cuántas partes vamos Pero... Se los prometo que no los voy a defraudar, defraudar y también mañana o pasado subiré el de Roblox nos vemos después.